Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Oh, el Gran Duque de York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 La caldera, Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola la tazas y platos Lola la tazas y platos A tomar el té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 Crema y mermelada al pan agrega crema y mermelada, dal pan, agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té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 Humpty Humpty se sentó en la pared.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 Llegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado Puede ser seguro, con tu mano en la mía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 Yankee Doodle sí, ya sé, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle sí, ya sé, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas